¡Hola! Bienvenidos a este tercer video sobre el diseño de personajes en MyPaint. En este video vamos a añadir colores al personaje. Vamos a crear una nueva capa para ello. Vamos a la ventana de capas con la tecla L, después hacemos clic en el signo de más, creamos la capa, le cambiamos el nombre, la llamamos color y eh, vamos a trabajar sobre esta capa tenemos abiertas las capas eh, la capa de color y la capa anterior el esbozo lo hemos cerrado no está visualizado ahora elegimos una brocha con la que vamos a colorear al personaje La ventana de brochas la sacamos con la tecla B, elegimos esta brocha, al elegirla, la capa eh, se cierra, la ventana se cierra y nos permite abrir la ventana de color con la tecla G. Elegimos el color y comencemos con los pantalones. Aumentamos el tamaño del lienzo con la tecla de más, y coloreamos el pantalón. Vamos a cambiar el, la forma de la capa, el modo de la capa a multiplicar. Tenemos diferentes modos, pero vamos a dejarlo en multiplicar. Y vamos a elegir a otro color para la camiseta. Con la misma tecla G podemos cerrar la ventana de color. Y ahora busquemos un color para la piel. Después podemos corregir los colores. Simplemente vamos a poner los colores principales. No importa si sale por fuera de la línea. Comenzamos a arreglar un poco, borrar el color que quedó fuera del contorno. La tecla X nos permite pasar eh, de un color a otro usando los cinco últimos colores que hemos utilizado. Cuando se presiona la tecla X sale ese pequeño menú que acabamos de ver. Y ahí podemos ver los últimos cinco colores utilizados. Es como tener la paleta que hemos utilizado fácilmente accesible. Más color. Ponemos el color, arreglamos, ponemos más color, arreglamos. Es un proceso cíclico. Pero no nos vamos a demorar en pequeños detalles. El diseño del personaje nos va a dar una idea de cómo va a ser el personaje. En una etapa más adelante vamos a crear este mismo personaje en Sinfig. Y ahí es donde tenemos que poner los detalles. La versión del person personaje en Sinfic es la que va a aparecer en la animación final. Otra vez la tecla X. para poder obtener el color azul que usamos para el pantalón y arreglamos el pantalón. El rojo y el azul se mezclan acá un poco. Aumentamos el tamaño de la brocha para ir más rápido. El tamaño de la brocha se aumenta con F, se disminuye con D. En estos días he estado pensando organizar de nuevo este material en un curso en línea. Un curso sobre cómo usar aplicaciones libres para crear una animación. MyPaint, Krita, Sinfig. Nos falta colorear los zapatos. Pero primero vamos a arreglar los colores del pantalón que quedaron por fuera del esbozo del delineado. Disminuimos la brocha, necesitamos una brocha más pequeña para los zapatos. De nuevo, la brocha se disminuye con la tecla D. prácticamente ya hemos terminado para el próximo vídeo voy a crear un resumen de las funcionalidades que he usado más en mypaint para el diseño de este personaje aquí están el personaje ya tenemos las eh, tres posiciones una idea del color que va a ser usado y ya podemos terminar esta etapa del diseño de personaje. Gracias por ver el video y no olviden suscribirse.